Aquí estoy. Ok chicos, empecemos a abrir cajas y veamos qué me regaló el misa del pasado. Empecemos con esta caja largota que se siente totalmente vacía. Oh. ¿Qué, ¿Qué? pasa? Les recuerdo y no lo olviden, está mal piratear. ¡A huevo! Mamón el vato que quería comerse un pepino y un agua de sabor. Él no sabe que estamos en cuarentena, y que no puedo salir, no les con la boca llena, el unicornio se fue a Madrid. 3, 2, 1 Soy feliz, sí. de vuelto sí. sin tener ¿Sabes qué le pasó? Me lo comí. Ahora tengo un doctorado. No confieses en alguien que no tenga dedo. Está más perdido que México de Deja de hablar Kirby, te reto Me vale que un pingüino gigante sea el rey No existe nada o nadie que no me, me pueda comer Yo soy Kirby Madafaka, el guerrero estelar Defenderte de mí, solo tu final atrasará Soy el rey B.B.D. Deberías aprender Yo soy un pingüino que se sabe muy bien defender Si corres como comes, pues deberías comer más Porque eres seguro eres lento como una tortuga ¿Qué? ¿Por qué una tortuga? ¿Qué? Esta gente se llama Gracias, ven para acá. Usted ya perderá el que sigue. Three, a a a a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 e e e e e e e e e e Thank <laughs> you. Three, two, one.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 Оп-ти. Оп-ти. ¡De arruga ¡Gracias! Okay. 3, 2, 1